Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Augusto y hoy nada más, nada menos. Yo estaba aquí y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo contenido para el canal ni nada de eso. Entonces yo dije, bueno, voy a grabar reaccionando videos del TikTok. Tengo que mi compañero Roberto. Ya verás tú. Ya verás. Yo soy Roberto, un placer. Ese, ese es mi amigo Roberto. Entonces vamos a reaccionar aquí entre los dos. Los videos de TikTok, ¿ok? Ecuador, what the fuck with you? ¿Qué onda con tu presidente y tu crisis económica? Más bien, mi pana, ¿qué, qué está pasando ahí con tus leyes todas raras? ¿Cómo, ¿Cómo que no pueden abortar, pero sí tener armas en la calle? O sea, ¿cuál es la lógica Por Pero a pesar, what the fuck is a pana, y yo no soy tu pana, han dado caso, no soy un pana, y pues... Las leyes son claras, o si quieren abortar, pues no sé, ahí depende de sus estados. Pero tener una arma en la calle es un derecho constitucional, ¿eh? Esas balaceras no se van a hacer solas. Aparte, ustedes están manifestando y ahí sí vamos a hacer manifestación de la paz y mueren 13 personas. what the fuck? Son protestas that? pacíficas. Tan pacífico que salen heridos y 13 muertes. ¡Wow! La paz wow. Tiene un precio. Wow. ¡Wow! Oh, claro que sí, un precio de saber si nos quedamos con nuestro presidente o lo quitamos. Votaron por él, ahora okay, lo yo voy sacar a decidir what, si me... Quedo con mi presidente o no, ¿ok? ¡Sáquenlo! No, si está haciendo bien su... ¡Sáquenlo! Ecuador Hay una pregunta En este modo aquí, eh, ya sé que... Que Estados Unidos está haciendo más con Ecuador, ¿no? No tiene nada que opinar Sí, no tiene nada que opinar el, el, el, el, el Ecuador, ya que Estados Unidos está mucho peor que Ecuador Se mete todo, se mete todas las guerras Es cierto, es cierto, Roberto, que... Se meten muchas guerras de Ecuador, pero tampoco es... Ecuador no, Estados Unidos, pero es que tampoco así se vale, ¿no? ¿A qué no? Déjame en los comentarios de ahí qué pensáis vosotros. Ya. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un huevo de avestruz! Pero yo creo que las mujeres están viendo aquí otro, otro tipo de avestruz. ¿A qué sí? esas mujeres. ¡Oh, lo mío! ¿Cómo corto este monster? ¿Cómo? 120 con gramos. Mucho cuidado vas a agarrar un serrucho y le vas a marcar la circunferencia. Te tiene que quedar así. Él va a hacer un huevo de pascua. Bueno, Eso oh, es la pascua cargentera. de tu madre. Oh el martillo, Roberto, el oh Roberto, Roberto, Roberto la madre no se a toca. levantar la cáscara sin dañar la yema. Si lo haces aquí, ya lo hiciste. Vas a agregar el huevo y lo vas a agregar en un bol. Es el equivalente a 23 huevos de gallina. Una locura. los sazones con sal, una buena batida oh. y a cocinar. Esta es la parte más importante. Antes de agregar el huevo... ¿Qué va a hacer? Una tortilla. ...caliente. ¿Qué, ¿Qué va a hacer Roberto? Pedir, una tortilla. Si tú no ah, sabes, menos yo. Favorito, agregamos un poco de Pero que el tipo está, guardos, buenos, está pues, bueno, está pues, bueno. Pues, oh, Roberto, eh. Buena tiras buena para el otro lado. Aquí sí, Roberto. Ah, Nada, no, no te olvides de convertir y guardar esta receta. Eh. Robertito. Buenazo. Buenazo, <risa> <risa> <risa> dice Roberto. Buenazo. ¡Opa! ¿Qué piensas de eso, Roberto? Si la tipa se mete así en mi vestuario, mm. me cae junto con ella. ¿no? Opa, no seas así Roberto, no seas Ay. así. Es respetuoso, es respetuoso que nada ella se metió y la tipa está más buena que... Opa, Roberto. Oh. Yo también vería qué pasa. Mm. Madre mía, qué mujerón, qué mujerón. Oye, amigo, yo no aguanto más. ¿Y ahora qué pasó? En mi casa somos nueve hermanos. Sí. Y mi papá todo el tiempo está cachete saca la basura. Cachete el en la casa. Cachete cierra la puerta. Cachete se estaciona bien el auto. Cachete se apaga la tele. Todo el tiempo es cachete y nunca llama a los demás hermanos. No, tranquilo, hermano, la próxima que tu papá te diga cachete es esto, sí. Vos le tenés que decir cachete no está y vas a ver que va a llamar a tu otro hermano. Eso voy a hacer Cachetes. Cachete, cerrame la puerta. Cachetes, cachetes no está. Entonces venimos. Oye, amigo, yo no aguanto más. ¿Y ahora qué pasó? <risa> El tiro le salió por la culatra. <risa> Eso le pasa por tonto. Que opa, sin sí, respeto, que sea respeto que te pegue un bofetón. The power of science really is. And the last one that scares your jaw, the empty toto, toto, el tío, was sealed, Sand, ¿Qué haces? Sand filter turn for the dirty water in and you can filter out drinkable water, ah, use a finger branch oh. oh. like this, and cut the wrapper around the gum like this. Align the positive and negative electrodes of the battery. You can make a fire in between. Don't throw away your finished chewing gum. Make it into a cone while it's not paying attention. Hit it no with a coconut. The coconut, the coconut was opened verdad? by it. This sí, is the force of the non-Newtonian fluid. One of the batteries in the yo flashlight was, was missing. Replace the battery with a screw. The flashlight ah. Will still work. Ok, ok. Ese rain. sí, it ese sí está bueno. Ese no es convencible. Matches can still make a fire. Accidentally pulled the tab off the coke. Just fold a blank sheet of paper in half four claro, times. The, the coke opened itself. Place a magnet into a plastic cup. Add a spoonful of salt. Pour in some warm water. Put a base on it and put the unwired bulb on it. The light bulb will glow. The power of science. Ah. Son trucos para tontos. Eh, bueno, el de ese de agua han servido, para, no sé, si estás ahí en una selva y no tienes nada para traer el agua, no tú lo vas a beber así. ¿En qué momento estarás tú en la selva tú solo, eh? ¿Eres pendejo o qué? No, Roberto, no es así, pero no sé, por casualidad te pierdes ahí y te quedas sin gasolina en medio de las Amazonas. ¿Qué piensas? Es que eres un tonto, ¿por qué te no has mirado la gasolina antes que traer la Amazonas? No, Roberto, ah, tú vas por culo, Roberto, tú te vienes. ¿Qué pasa? Nada, nada, no pasa nada, no pasa nada, ¿y esto? dejó yeah. Ah, ok, para entrenamientos en casa, mira, que te falta, te falta tú, a tú, no voy a decirle que le falta tú para hacer ejercicio